estarás de acuerdo conmigo en que eh, hoy si quieres que te encuentren tienes que estar en google maps bueno pues he estado trasteando un poco investigando exactamente a día de hoy cómo puedes posicionar tu negocio en google maps y estas son las conclusiones que he sacado lo he hecho para un cliente pero ya que estamos también vago para vosotros entramos en materia cómo posicionarnos en google maps a día de hoy adelante Cierto es que Google en estos momentos está amenazando, entre comillas, para nosotros es fantástico, de usar el pago en el caso de Google Maps. También no es menos cierto que hoy Google Maps es una gran y excelente oportunidad, dependiendo de cuando tú veas este vídeo. Suscríbete en este canal, en plan de enfoque mi nombre es Juanjo Mengual, y aquí más o menos intento poneros al día, sobre todo en marketing y sobre todo en marketing B2B. Google Maps es un referente en geolocalización. La gente cuando va a un país o cuando viaja o cuando busca algo lo hace en TripAdvisor, en buscadores como Booking o en buscadores como Google Maps. Por eso la importancia de Google Maps. Máxime cuando han dicho que además quieren monetizar eso. Pero, ¿qué hay que hacer para que el señor que nos busque a través del móvil o a través de un fijo, pero básicamente las búsquedas son a través de un móvil, nos encuentre a nuestro negocio primero? tanto si es un restaurante como si es una herrería, una panadería o una industria cárnica. Pues estas son las pistas que hoy son válidas para posicionar en lo que denominamos el Pack 3, el Pack 3, los tres que resalta Google al principio de una búsqueda. Vamos con ellos. En primer lugar, el, el posicionamiento depende de la geolocalización, por lo que por mucho que insistamos, eh, Google ofrece de momento al individuo que busca algo lo que está más cerca de su celular o de su móvil según como lo quieras llamar en segundo lugar para que esté bien ubicado la ficha tiene que estar completa los americanos lo llaman el nap el nombre el address, la dirección y el phone el, no, el, el teléfono pero no basta con eso vamos a tener en cuenta que vamos a tener que rellenar toda la ficha horario web importantísimo ahora veréis por qué y todo lo que acontezca o sea que hay que dejar la ficha muy bien niquelada y se hace a través de google my business Abriros una cuenta ahí y empezáis a poner tercer punto a tener en cuenta el nombre eh, evidentemente tenemos que poner nuestro nombre pero hay algo que afecte al posicionamiento en el nombre de momento y a día de hoy por lo que yo he trasteado de gente de mucha solvencia parece ser que si nosotros elegimos una categoría imaginémonos fontanería o lo que queráis vamos a poner el ejemplo y también nuestra localización en palma de mallorca pues lo cierto es que el nombre de la empresa está bien ponerlo pero luego añadir al titular el, la ciudad donde estás y la categoría principal también ayuda a que google max nos ponga google maps perdón nos ponga arribita del todo y nos encuentren con más facilidad si no en el pack 3 por lo menos cerca otro punto a tener en cuenta para que tu empresa o negocio se posicione en google Maps, por lo que he estado trasteando por ahí es el hecho de que nosotros en la categoría usemos una categoría no hagamos como en, en, en seo que es poner 200 categorías no una la principal la que más nos caracteriza Quiero decir que si ponemos restaurante, no pongamos restaurante, pizzería y todo lo demás. Basta con la palabra restaurante. Pero si queremos resaltar pizzería, pongamos pizzería. Vale más una categoría bien puesta para que Google Maps nos interprete a la perfección. Cuarto punto o quinto, el hecho de los reviews. Estamos en un mundo en el cual los reviews uh, ganan ganan por goleada allí donde hay opiniones del consumidor eh, véase amazon por ejemplo allí donde hay opiniones del consumidor otros consumidores van a ver qué pasa pues lo mismo pasa en google maps cuantas más reviews tengas de valor muchísimo más posibilidades muchísimas posibilidades de estar arriba del todo en una búsqueda por eso mi consejo es que se establezcan políticas eh, proactivas para que nuestros clientes y amigos nos den 5 estrellas nos suban una foto y nos comenten lo bueno y lo malo para corregirlo también ¿por qué no en google maps a más reviews más estrellas más arriba del posicionamiento a día de hoy insisto así como el review también es importante el, el, el índice de la eh, autoridad de nuestra página por eso eh, insisto en que tenemos que tener la página muy bien rellenada y una de las cosas que tenemos que linkar con nuestro google maps es nuestra web de referencia google entiende que si la web tiene peso o sea está bien posicionada hace tiempo que está abierta tiene muchos lectores etcétera etcétera esa conexión la interpreta en positivo y también tener una buena web de referencia ayuda a google maps a google a entender que es un referente por lo que nos pondrá arriba en google maps mi consejo hazte una web con contenido y linkarla y esperar eso sí macerando con mucho contenido y mucho trabajo nadie ha dicho que estar arriba sea gratis y que podamos usar una varita mágica pero es verdad que estas pequeñas ideas te pueden ayudar muy mucho afirman en google que es posible que si la cuenta está además en una cuenta de Amazon, de TripAdvisor o de Booking y donde hay también opiniones, reviews de otros clientes, eso también lo entiende y también sube el posicionamiento. En último lugar, y eso es importante y depende de ti, no depende de nadie más, olvídate de hacer el chorra en Community Management que no sirven para nada, pero esto es importante. Si quieres que tu negocio o empresa salga lo primero los de los primeros cuando la buscan haz contenido y haz contenido fresco y semanal de momento y a día de hoy cuando estoy haciendo este vídeo es cierto que el contenido dura siete días una semana luego desaparece o sea que ya tienes una tarea poner contenido subir contenido subir fotos subir texto subir tu artículo y poner las máximas palabras posibles que sean entendibles para un humano pero también que sean entendibles para Google en el sentido de que cuanto más contenido fresco pongas, más entenderá Google que esa web, entre comillas, porque no deja de ser un espacio en la red, esté, esté vivo y sea un referente. Y que cuando te busquen, te encuentren. Espero que estas ideas te sirvan. Ya sabes que puedes apuntarte en este canal, en enfoque.com Te sugiero que veas este vídeo de aquí arriba o estos dos que ves a continuación. Ya sabes que esto es un blog que habla de marketing enfocado a empresas, venta a empresas y mi nombre es Juan Jamenguel. Dale like, comparte y nos vemos en el próximo vídeo. Si nos encontramos, si no, a través de Google Maps seguro que nos encontramos fácilmente. Sigue estos consejos, es un consejo. Nos vemos, hasta el próximo. Chao, adiós.